Uh, Shit. Yeah. Oh, es la ciudad a la que a la que a la que yeah. quiero ya, yeah. dice uh, en el dos cero uno ocho. Oh, es genial. Yeah. Dicen, Un millón de días de rumores y de bla bla bla bla Yo medio ciego en la gran vía y mi cara cartona Pidiendo en busca de algo más que un simple totem Solo con diez pavos, un mechero y una piedra que parece un golem Mi meta es algo claro, brother, que no me roben Me lesionen la paciencia, fácil soy Robin. Yo mis pilares de Ken Follett, feliz, oye, oh yeah. Camino al ritmo de una sinfonía de Beethoven Arriba se imponen, tú no te lo creas, bobo Al mentiroso como al cojo, pronto lo cojo Si ella ya no te quiere, tú sigue el baile solo Ya que si el oro se oxida no debía ser oro, yo que la adoro Y tengo la fidelidad de Toti Congestionado la voz, parezco Ero Ramachotti Un ronco hielo y tutti frutti Luces en la noche, de taxis, de packs, de kebabs y putis Jueveme el pubis, lo dije y tenía razón Tenemos demasiadas horas y muy poco alcohol Vivo por ella y ella nunca quiere que se sepa Juramos una relación discreta Yo soy músico, único y eso le encanta Soy distinto a todo aquello que pasó por su puerta Pero no tengo el respeto de mi fórum Vivo en un país donde en el top de lo escuchado Está es el de Con tus fallos y aciertos pero solo dime lo que tú también. también No suelo ser así, nunca sé lo que siento Pero es que yo te quiero y sé que tú a mí también, también. Y es que yo te guerré con tus fallos y aciertos Pero solo dime lo que tú también, también. No suelo ser así, nunca sé lo que siento Verás es que yo te quiero y sé que tú a mí también. también Hoy veo gente matando y gente muriendo Desde arriba tres o cuatro divirtiéndose Me me, me quema ver mi pueblo de asombría Sujetamos la bomba, tic-tac, de relojería Pompinas, quiero cantinas, dejen las cantinelas La ciudad que quiero sabe ser finical las crónicas de aquel lugar fantástico paradojas, sueños, rotos, trajes y caras de plástico y toc toc, soy la que siempre aparece madre corrupción de nuevo muevo fichas de ajedrez en esta ciudad tan perfecta antes o después abre la brecha que tuerce una línea recta y sacan tajada, llámenme majara pero siempre existe algún majaraja que con sus ja ja ja nos observa mientras que paseamos nuestros complejos de mierda y solo quiero fiesta, volver a los 80. quiero que ellas caminen sin temer que alguien las violó las achante dudo que sea mutuo, puedo dar por culo y esperar tres años para ver el fruto yo empujo, preso de su embrujo su pelo, su sonrisa, su alegría, su rareza todo me sedujo, yo sé que tú no eres un pufo y aunque me sea complicado lucharé y es que pero yo lo te duro. guerré con tus fallos y aciertos, pero solo dime lo que tú también, no suelo ser así nunca sé lo que siento, pero es que yo te quiero y sé que tú a mí también, y es que yo te guerré con tus fallos y aciertos pero solo dime lo que tú también no suelo ser así, nunca sé lo que siento pero es que yo te quiero y sé que tú a mí también I love hey,